En, en, vamos a retomar el tema que hablamos sobre eh, el policía nuestro amigo el teniente Gutiérrez que ultimó a un joven en un intento de atraco nuestro amigo Jorge Peña Demasiado. Demasiado. Demasiado. nuestro amigo Jorge Peña fue la persona que atracó por los cuales estaba preso Jorge Peña fue un candidato ese es el joven ultimado a tiros, un intento de asalto. Jorge Peña nos comenta y dice, ese mismo joven cuyo nombre correcto es, es Rudy Alejandro Ortiz de la Cruz, quien murió en el asalto en el que resultó herido el oficial Gutiérrez. Fue quien me asaltó a mí y al licenciado Jesús Reyes en febrero del 2015. Oye. Hecho por el cual fue condenado a cinco años de prisión. ¿Cómo? Era la pena que ah, cumplía sí. en momento de fugarse. Oh, sí. Ese muchacho no generaba no, bien. No es que la carrera de la muerte no? No, ese muchacho no generaba bien. Yo <ríe> pensaba que era otro, pero ahí está. Marco Rosado. Ahí Mac está. Recuerda, Marco Rosario Por eso fue condenado este joven por el asalto al distinguido abogado, nuestro ah, amigo Peña. Jorge Peña, y fue condenado a cinco años, el cual no cumplió porque se fugó y andaba trabajando en Delivery. ¿Oye? Normal. Normal, como que no, salió país? de su casa. Y ahí te cae, <risa> ¿Eh? Como que él andaba haciendo, eso es lo que estoy diciendo, que este, este país hay que cambiarlo y Luis Abinader tiene las intenciones de hacerlo bien, de cambiar lo que es todo esto huevo que esta gente ponen. ¿eh? Pues mucha gente y no le ponen asunto. Mucha gente. Ay, pues tú sabes mucho, lo manco. que hay que tener Timbales para escaparse, para no es no que está divariando. Y él se capó. Estaba, eh. ¿Y de dónde ¿Cómo? se capó? Dice que no. <risa> no fue de tu casa. ¿Y de dónde fue? De azulito. ¿Y de dónde va a sacar eso? Pues, no te divariando, hablando caballato. ¿Eh? Cuéntame no, ese Se no. escapó, se escapó. Candelier. <ríe> <tranco>. No, esto es <ríe> increíble. Dice que no. Él es él encargado de fuga. <ríe> <ríe> ah, no, no hay uno en ese departamento. Digo, Santiago. Pero, Pero bien, cuando, tú, cuando tú hablas de la fortaleza, tú hablas de la fortaleza de mi trabajo. Pues, tú estás encargado de eso. Tú de la ¿La? Lo nombramos Pinto encargado de los fugados también de la carrera. <ríe> de la Ahí la tiene mujer, los tiene registros, los, los registros de, que de los registros de fugado, de <ríe> eh, que se lo ahora. Ten cuidado, oye, ten cuidado. No, no, no, ya si tú eres que te encargado de eso. <ríe> eh, eh, no, oh, oye. <ríe> Oh, no hablé pues, más, ya. Eh, eh, eh, eh, eh, que el tú te quemaste ¿tú, eh? tú solo. La policía, la policía no debe buscarlo no hay... ese muchacho. Atención, atención, atención, policía, atención DNI, atención sí, sí, sí, de Dicrín. Sí, sí, Señores. ¿Sí, sí, sí? Cualquier cosa, Marco Rosado está aquí que le puede dar los detalles de todo. Ahorita, ahí está. Tú contaste medio cuento aquí en este programa ahora. El señor me dice eso, un coimado, muchacho, y hasta la vea la tira.